¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Glass of Cars Yey ye, ye, ye. Bueno, lo que vamos a desbloquear hoy chicos, no os quejaréis Vamos a desbloquear la pintura nueva especial A ver, ya sabéis que hay una pintura de llamas de toda la vida Pero esta es un poco más especial, como viene recogiendo en el nombre 9.999 equivale y que me voy a gastar ahora mismo Así que reventar ese botón de likes Que nos vamos Mirar todos los coches, todos y cada uno de ellos Está guapísima Ni punto de comparación con lo que va siendo esta estándar Que ya ves tú Ya me dirás qué pocas llamas Mirar, mirar, mirar Está guapísima Comprar piel por 9.999 Monedas Sí, claro que sí y ya está, qué poco impresionante Vamos a echarnos unas partidas chicos Con esta pintura Venga, he elegido el mini tanque Pues ya sabéis lo chetado que está Está muy chetado Si queréis algún coche fusionado Para mí el mini tanque es el mejor sin duda Tenéis el vídeo de lo que hace falta en mi canal Para tenerlo Lo dejaré por aquí abajo no, Ya sabéis que tenéis las listas de reproducción Vamos a coger coronas, lechugas Vamos Coge algo para matar Y tres Cuatro Bueno Y vamos a coger coronitas Bueno, este Este está pidiendo a Tito Que lo revienten Y que me quede con todas sus monedas Claro que sí Tú quieres que me quede tus monedas Dime la verdad Estás suplicando Estás suplicando que lo maten Ven para acá Ven para acá Uy, uy, uy, uy ese, ese, ese me ha, me ha cabreado un poquito. Mátalo, mátalo. No, no me mates a mí. Madre mía, cómo aguanta. Sufiera, el tío, estoy sufiera fiera. Veremos a ver. Y me parece a mí que, que voy a morir yo antes que nadie. No, no, si sigue vivo. No me lo creo. Sigue vivo. ¡Muere ya! Pambiasito muere! ¡Ja! Me quedan tus coronas. Uy, uy, uy, uy, uy. Vaya, vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya el río de la pista. Pero no sé yo el resto por qué lo no va. Que quiero huir. Quiero huir. ¡Vaya, vaya bugueada, no! Como me maten. Por culpa de que no he podido saltar, me voy a enfadar mucho. Mira, 27. No está mal la cifra, eh, chicos No oh, más ese tanque Si llevo el mini tanque Es posible Escudo Escudo for me, vamos La pintura Está un like, chicos, por esa pintura Está muy chetita Bueno, bueno, y aquí el que Acaba de pasar que Bueno, pues por menos, ¿No me saltas o qué? ¿Por qué no me saltas? Yo creo que a menos que nos salga un poco de vida, la partida le queda muy poquito. Salta eso. Huye, huye, porque yo creo que cualquier golpe nos manda a la a la M a la M, eh, chicos. Bueno, huye, este está a full de vida. No quiero problemas ningunos. a 33 coronas. Que no se diga, eh, chicos. Bueno, tenemos oportunidad de coger unas poquitas más. Si tú lanzas fuego que quieras Mataros, mataros entre vosotros Que yo me voy a aprovechar Claro que sí Pero bueno, bueno. Ni tan mal 46 de momento, eh Venga, va, va, va, va A ver si ponemos unas poquitas más Más minas Coge esto, Venga, a ver si llegamos a 50, eh A ver si llegamos a 50 49 Chicos, 49, 49 Nadie viene a por mí. Tienen miedo. Yo lo sé. Que ellos lo tienen. 50. Venga. 55. ¿Vosotros qué creéis? Bueno. Pero qué buena partida, ¿no? Vaya, vaya, Me subo encima tuya. ¡Ja! A ver qué me haces ahora. 52. Bueno, bueno, bueno, bueno. bueno Oye. Eh. Mira, 55. 56. Madre mía, no me quiero todavía lo que estoy aguantando. 7 eso. Vale. Hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. ¡Ah! Nos mató el güey. Bueno, ha estado chido este vídeo, eh, chicos. Vamos a terminar con el vídeo, chicos. Me gustaría dejaseis un like. Venga, que vamos a seguir subiendo Clash of Cast estos demás días. Y muy contento con esta nueva aventura que tenemos. Claro que sí. Está muy chula, ya habéis visto. Hemos hecho una cantidad importante de monedas con ese mini tanque. Así que muy guay el vídeo. Mira chicos, un saludo, que paséis buen día y nos vemos en el próximo de Crash of Cars.